Bienvenidos, vamos a revisar en esta ocasión el tema de funciones racionales. Antes de entrar al tema en mención vamos a revisar qué es una función. Una función es una relación en la que se agrega la restricción de que a cada elemento del dominio le corresponde uno y solo uno de los elementos del rango, como podemos apreciarlo en la gráfica. Vamos a, a revisar qué son cada uno de estos términos, qué significa. Primero, el dominio de una función es el valor numérico que contiene los valores de la variable independiente que hacen que la función dé como resultado un número real. En cambio, el rango, codominio-contradominio, como también se lo conoce, es el conjunto numérico que se forma de los resultados de la función al aplicar los valores del dominio. ¿Sí? En la presente gráfica, ustedes pueden revisar el dominio de la función y el rango de la función como viene dado. Vamos a revisar ahora una función racional una función racional se define en términos de cocientes de polinomios en general una expresión R es una función racional si sí. el valor de la función en este caso g de X sobre h de X, en donde h de X sea diferente de 0 en otras palabras el numerador y denominador sean polinomios y este denominador sea diferente de 0 aquí también nosotros vamos a encontrar asíntotas las rectas fijas a las que se aproxima una gráfica se llaman asíntotas Vamos a revisar asíntotas verticales, se dice que una recta x igual a a es una asíntota vertical para la gráfica de una función f si, sí. la función se aproxima a infinito a medida que x se tiende a a por la izquierda o x tiende a, a por la derecha o la función se aproxima a menos infinito a medida que x tiende a a por la izquierda o x tiende a, a por la derecha también tenemos lo que son las asíntotas horizontales dice sea r una función racional definida como cociente de dos polinomios de la forma ¿Sí? para ello nosotros tenemos tres teoremas lo fundamental aquí es determinar el exponente mayor tanto en el numerador como en el denominador y comparar en este caso si el valor de m es menor a n el eje x es la asíntota horizontal si m es igual a n la recta y igual a sub de m sobre b sub de n es una asíntota horizontal y si m es mayor a n no hay asíntotas horizontales para explicar esta parte vamos a revisar la siguiente función ¿sí? vamos a trazar la siguiente gráfica lo primero que nosotros identificamos que se trata de una función racional en este caso donde el numerador y denominador son polinomios lo siguiente que hacemos es utilizar una guía que se encuentra en el texto básico que permite trazar una gráfica de una función racional de una forma más rápida y precisa. El primer paso es encontrar las intersecciones con x, haciendo g de x igual a 0, o en otras palabras, igualando el numerador a 0. Por tanto, 3x cuadrado igual a 0. despejamos el valor de la variable y tenemos que x es igual a 0. El segundo paso es hallar la asíntota vertical resolviendo h de x igual a 0. En otras palabras, el denominador igualamos a 0. 16 menos x cuadrado igual a 0, despejamos esta ecuación y nos quedaría el valor de x igual a más menos 4. ¿sí? Con ello obtenemos dos puntos de la asíntota vertical, en este caso cuando x es igual a menos 4 y cuando x es igual a 4 el tercer paso es encontrar las intersecciones con y para ello nosotros igualamos a cero el valor de la variable independiente en este caso x y obtenemos que es igual a cero el cuarto paso es aplicar el teorema de asíntotas horizontales ¿sí? para ello analizamos el numerador en este caso que tenga el mayor exponente y en el denominador el exponente mayor igualmente nosotros nos damos cuenta, en el numerador es el exponente 2 y en el denominador igualmente es el valor de 2. Por tanto, 2 es igual a 2. Para ello utilizamos el teorema 2 de asíntotas horizontales, que nos menciona que la recta y igual a sub dm sobre b sub de n es la asíntota horizontal. Por tanto, y es igual, en este caso utilizamos los coeficientes de los exponentes que nosotros obtuvimos, en este caso los coeficientes serían 3 sobre menos 1 y sería igual a menos 3 este sería nuestra asíntota horizontal el quinto paso es determinar si existen si las asíntotas horizontales cortan la gráfica para ello igualamos la función a nuestro valor que obtuvimos en nuestra asíntota horizontal en este caso 3x cuadrado sobre 16 menos x cuadrado es igual a menos 3 ¿sí? resolvemos esta ecuación y llegamos a obtener el valor de 0 es igual a menos 48 con lo cual nosotros concluimos lo siguiente, que la gráfica no cruza la asíntota horizontal en el punto y igual a menos 3 por cuanto no se tiene una solución real. Finalmente trazamos la gráfica, para ello nosotros podemos utilizar adicionalmente eh, una tabla de valores y dar valores adicionales con la finalidad de tener una gráfica más precisa. ¿Sí? en este caso yo he dado tres valores extras en este caso cuando x es igual a 1 cuando es igual a 2 y cuando x es igual a 3 ¿Sí? y vamos a obtener como resultado la siguiente gráfica tenemos la intersección con x y y que fue en el punto 0 0 tenemos la asíntota vertical en el punto x igual a 4 y x igual a menos 3 ¿Sí? y tenemos nuestra asíntota horizontal en el punto y igual a menos 3 por tanto de esta forma nosotros llegamos a obtener una gráfica de una forma más precisa gracias por su atención